¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare Y el día de hoy les traigo un importante anuncio de tres nuevos sorteos Uno de ellos va a ser cuando lleguemos a los 4.500 suscriptores Y el segundo va a ser cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, ¿ok? En el primer sorteo podrán participar todos los jugadores de Digimon Warfare o Digital Master Adventure Evolution ¿Vale? La forma de participar... Eh, es este que en los videos antes de llegar a los 4.500 suscriptores, a partir de ahorita y unos videos anteriores, tendrán letras ocultas. Esas letras ocultas forman el nombre de un Digimon que ya se encuentra disponible en Digimon Warfare o Digital Master Adventure Evolution. No cuenta China, ¿ok? Eh, lo que ustedes tienen que hacer es que cuando lleguemos a los 4.500 suscriptores tendrán que decirme el nombre del Digimon. Cuidado, si ustedes comentan, el Digimon es tal, eh, lo tomaré como su participación. Si su respuesta es errónea, no podrán volver a participar, ¿ok? Así que no se arriesgan, al menos que estén 100% seguros de quién es el Digimon. Eh, el sorteo será presencial cuando lleguemos a los 4.500. Y el premio será una recarga de 300 diamantes. Deben entender que tienen que dejarme tanto su ID y contraseña para yo poderles meter la recarga. Si tienen algún problema o desconfianza, hagan caso a este sorteo. Para los siguientes sorteos, uno será exclusivo solamente para sponsors y el otro para sponsors y suscriptores. ¿Ok? Suscriptores normales. El sorteo de sponsors va a van a poder participar todas aquellas personas que lleven al menos más de 3 meses... Eh, en el nivel campeón, más de un mes en nivel ultra o más de, bueno, prácticamente cualquier mega puede participar, perdón, en ese punto, ¿ok? Para el sorteo universal, que sería de sponsors y suscriptores normales, será con la siguiente temática. Todos los videos a partir de anunciar el inicio del sorteo de los de los 5.000 suscriptores participarán, ¿ok? Todos los videos. En la descripción de cada video se mencionará la cantidad de visitas que se requiere en ese video para conseguir una participación en ella. Do, eh, la número 3 sería que cada vez que consigamos 10 likes se añadiría una participación extra. ¿Qué quiere decir? Si, tenemos, si conseguimos la cantidad de visitas y tenemos 25 likes, conseguiríamos un total de 3 participaciones. ¿Ok? Eh, para poder participar deben dejar un comentario, al final, eh, un comentario, cualquier comentario del video yo lo sé. Y al final del comentario, su nombre de jugador, espacio, una S mayúscula y el número del servidor, ¿ok? ¿Por qué deben dejar un comentario? Actualmente YouTube maneja de forma automática. Entonces, si ustedes solamente se, man se manejan en poner su nombre de jugador, espacio y el servidor, en varios comentarios, en varios videos, van a tomarlo como spam y los van a bloquear. Y yo no me voy a enterar, ¿ok? Entonces, les recomiendo que dejen un comentario sencillo, algo gracioso, lo que ustedes gusten, ¿ok? Eso es para evitar esos problemas. Eh, los videos que nos den referentes a Digimon duplicarán las participaciones, ¿ok? Aquellos videos como League of Legends, and eh, Evil... O cualquier otra cosa que me atreva a jugar, ¿ok? Inclusive en streams. Eh, el sorteo para sacar a los participantes del sorteo final se dará, ya saben, cada fin de semana. Se tomará y se conservará en una lista, en un listado, para ver quiénes van consiguiendo, ¿ok? Y finalmente, el sorteo final, cuando lleguemos a los 5000 suscriptores, es presencial, chicos. Va a ser presencial, yo lo sé. Eh, la razón es muy sencilla. Eh, la última vez, tú, o sea, la persona que ganó no recibió. Y como que volver a hacer el sorteo fue un poquito tedioso. Así que se canceló, ¿ok? ¿Cuál es el premio de estos dos sorteos? El premio, tanto como el sorteo para sponsor y como sorteo universal, van a ser un pase de batalla para cada uno. Un pase de batalla para el sorteo sponsor y un pase de batalla para el otro. ¿Ok? ¿Ok? Así que, pues inviten amigos al canal para que lleguemos muy pronto a la meta Que sería la mitad eh, al botón, estamos, estoy tratando de llegar a eso Nunca lo había considerado Y hoy dije, pues vamos a ponerlo las pilas y vamos a intentar conseguir ese botón 10.000 suscriptores Así que he decidido poner un, un, un unos, la mitad, vale, para hacer un camino especial con ustedes Inviten amigos que conozcan el juego, que quieran divertirse con, conmigo, ya saben que hacemos cada cosa Y bueno eh, eso sería todo acerca de los de los sorteos, espero y contar con su apoyo eh, Igualmente posiblemente haga una intro pequeñita en cada video Este... para anunciarlos, no durante una semana estaré anunciándolos y de ahí tan tan Puede participar tanto personas en inglés, español, quien sea que juegue el juego Puede participar, son bienvenidos, no específicamente españoles, ok? Espero y hayan disfrutado del video, sé que es un poco mmm, extraño, pero bueno, eh, estaremos mañana en un stream súper emocionante donde sac sacaremos varias extra puertas, varias invocaciones, no se lo pierdan mañana, nos vemos.